Nosotros desde el 2009 venimos trabajando en lo que es arte y naturaleza. Estuvimos en el año 2011 y 2012 acá en Paraná trabajando en el islote Curupí. Este, junto a la gente que vive y transita por estas islas eh, con los vaquianos del río. Eh, y con el apoyo de, de, bueno, de la municipalidad y de la gente de acá del, del gobierno pudimos llevar un, un encuentro de arte y naturaleza donde los artistas invitados que eran de todo el país o sea, hubo artistas de Mendoza, de Salta vinieron artistas de Uruguay, de Buenos Aires bueno, mismo de acá de Entre Ríos estuvieron realizando obras en relación al paisaje y específicamente en esta propuesta fueron los humedales eh, bueno, un poco la, la, la propuesta, la consigna del encuentro es no hacer obra, no es que uno viene con una idea para hacer una obra en el lugar, sino precisamente se realiza toda una investigación, en este caso fue que eran los humedales, cómo funcionaban, cuál era la, la dinámica o los ciclos, digamos, de, de, de, que el río va proponiendo, y a partir de ahí se generaron las, las propuestas. Así que fue un trabajo muy lindo, muy interesante, y estamos muy contentos que nos hayan vuelto a convocar a traer este material acá. Son procesos como muy ricos y muy interesantes y en realidad este, son experiencias muy muy fuertes, muy muy fuertes experiencias de vida que hasta incluso en, en muchos de los artistas quedan como muy impactados digamos por primero vivir en un lugar este, totalmente que estamos muy cerca de la isla pero a su vez es muy alejado sí y establecer contacto con la gente que vive eh, digamos, los procesos de, la, de las inundaciones este, que tienen otra mirada con respecto al río eh, obviamente digamos todo eso influyó muchísimo en los trabajos eh, a posterior no muchos de estos artistas trabajaron posteriormente sobre este tipo de dinámicas entonces eh, fue fue muy rico digamos fue muy rico y nos encontramos también con todo un bagaje cultural que tiene digamos esta gente, eh, no solo del respeto y conservación sobre el medio ambiente sino también había poetas, había músicos, había la señora que cocinaba que también nos contaban sus historias, entonces también hay un, una construcción a partir del relato este, que es como muy interesante. Nosotros también hacemos hincapié en lo que es eh, la memoria, el registro oral, ¿no? lo que es la memoria, de lo que pasó de la gente que fue a visitar esos días ahí en la isla, de ellos que nos albergaron y que queda en el relato, la obra se sigue construyendo a través del tiempo en el relato y en el recuerdo de esta gente y eso para nosotros es como muy fuerte, digamos, ¿sí? porque era algo que como artistas visuales no teníamos previsto, o sea, lo nuestro era prever bueno, el registro fotográfico audiovisual este, y entonces nos encontramos con esta otra instancia que, bueno, que también es muy rica y la incorporamos obviamente como registro, ¿no? los artistas están trabajando durante una semana. Cuando terminan las obras se hace una galería cielo abierto. Esto significa que la gente puede venir a recorrer los espacios donde los artistas estuvieron trabajando y ver las obras in situ. Como las obras se desintegran por la naturaleza, por la elección de los animales, del hombre, eh, no dura más de tres meses, todo el material que nosotros contamos de lo que pasó, de lo que ahí sucedió, se hace por medio de fotos, eh, los textos y videos. Todo esto está alojado en, en la web, ¿sí? la gente puede acceder a este, este material de archivo a través de la web. es todavía un concepto de lo que se conoce como lo que es museo sin paredes o museos extramuros donde digamos todo ese material de archivo y documentación y registro eh, se encuentra por medio de un, de un dispositivo digamos de un código de barras que, que va a estar este, puesto señalando digamos en cada uno de los lugares donde hubo donde se realiza una obra y la gente con un móvil con un celular accede a esa información entonces una propuesta digamos utilizando la tecnología y promoviendo sobre todo la curiosidad, digamos, de, la, de los chicos más jóvenes, digamos, que, que se pueden acercar a ver obras de arte, digamos, eh, o, a, o a ver proyectos, digamos, a partir de esto.